Se las tengo que exprimir. Uy guacala. Uy, qué larga verga. ¿Qué onda, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez traemos Honey Hair Salon. Vamos a restaurar mi pelona. Lo primero que se tiene que hacer es armar mi cabeza, tal vez. ¿Qué? Ok, me la tengo que tapar De por sí estoy pelón, güey O sea, ¿cómo...? Ah, ok, el cuerpo eh, ¡Oh! ¡Spider-Man! Sí Eh... Te mando para acá <risa> ¿What? Amigo Debes de cuidarte bien tu cabeza ¿What? Estuvo con perros Ok Vamos a echarle agüita Para que se le moje su cabellito Es que, o sea, ¿cómo puedes hacer eso? No te cuidas tu cabellera o algo. Yo, mira, fíjate que sí me la cuido, pero pues no tampoco tan Verga, viejo. A ver. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Hay que cepillarle la pelona. Hay que cepillarle su peloncita. Ay, pobrecito. Mira, se las tengo que exprimir. Ay, guácala. Ay, qué le valga, verga. Ey, viejo. Te voy a ver la cabeza, cabrón. Te voy a ver toda la. No. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible que puedas tener eso? ¡Eh! ¡Se le quitó! ¿Cómo haces eso? A mí no se me quita, güey Increíble, hermosa calva, cabrón Ok, siguiente Ok, ¿qué le vamos a hacer entonces? Aquí ya no sé qué se le tiene que hacer Ok, le, le tenemos que rascar Ajá, ajá Ajá Ok, oh ya, le estamos poniendo cabello. Ojalá existiera esto de verdad. Que si hay una persona calva y le pongamos cabello. Esto sería lo mejor. Irían a tu salón sin problema y sacaras millones de dólares, bro. Ok, hay otra. Me imagino que va a haber otra, ¿no? Porque te quedarías muy, muy calvo. Oh no, le creció completo. Me gusta, me gusta cómo se ve. Ok, le vamos a echar eh, peróxido poquito de peróxido, luego sal, sal de grano, ok, sal de grano, ok. Al parecer nuestro cabello va a ser eh, un pastel, entonces le vamos a echar un poquito de chocolate para que se vea, se vea chido. Eh, ¿no le puedo dar vuelta? ¿Cómo le doy? Ok, ya. No le puedo dar más vuelta. No le puedo dar más vuelta. Y eso va en la cabeza, obviamente que le va a lastimar. <risa> bueno A ver Seguimos pintando Bien ¿What? Le cambió la cara, campeón Ok, se la ponemos El pepino en verdad no sirve para nada Pero bueno Eh, agarró un bonito color ¿Ya? ¿Ya acabamos? De nada, campeón Lo hice De nada, campeón Tenía que... Pues hacer mi magia ¿Qué te digo? Ahora te voy a peinar porque en realidad Se te ve de la ch Ok, vamos a hacer mi skin eh, Creo que esa está bien Ahora las cejas Yo tengo las cejas así Pero, ¿cómo le cambio el color? O sea, ¿cómo le, le cambio el color a, a humilde? No le puedo cambiar el color humilde. Nada, que peor juego del mundo.